Mis amados, es hermoso estar en sintonía con Jesús. Hoy, el libro de Esdras. Autor Esdras. La fecha de su composición es aproximadamente entre el 538 y 457 a.C. El tema principal del libro, Regreso a Jerusalén después del exilio el propósito es mostrar que Dios es fiel y como el Señor le devuelve la tierra prometida a su gente los eventos que ocurren en este libro cubren aproximadamente 80 años y están divididos en dos grandes segmentos a saber nos relata los hechos relacionados con el regreso de los judíos después del exilio bajo la conducción de Zorobabel y la reconstrucción del templo este periodo dura 23 años después de que los judíos experimentan un cautiverio en Babilonia por 60 años, el Señor movió el corazón del rey Ciro de Persia para que por medio de un edicto real dejara que los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir su templo. Un numeroso grupo de 42.360 abandonaron Babilonia en el año 538 bajo la conducción de Zorobabel. Al llegar a Jerusalén, los hebreos comenzaron a construir el templo, pero la oposición detuvo la obra. Posteriormente, el Señor levantó como profeta a Ageo y a Zacarías, quienes exhortaron a la gente a culminar el trabajo de la construcción del templo. Este templo se terminó de construir y se dedicó al Señor en el año 515 a.C. Luego, en el año 458, 60 años después, el rey de Persia, Artajerjes, envió otro grupo de exiliados a Jerusalén. Estos judíos fueron conducidos por Esdras y llevaron dinero y objetos valiosos para promover la decoración del templo. El sacerdote Esdras, era escriba y era un gran líder. El nombre de Esdra significa ayuda y dedica toda su vida al servicio de Dios. La tradición judía nos dice que además de escribir el libro de crónicas, también compuso el Salmo 119. Su conocimiento de la Escritura y la sabiduría que Dios le había dado eran tan sorprendentes que el mismo rey de Persia le aconsejó que enseñara a los hebreos en Jerusalén. Él fue un modelo para el pueblo de Israel y un modelo de conducta para nosotros hoy día tiene que ser. También se le comisionó para que construyera líderes en Jerusalén para que estos supervisen a los hebreos. Una vez establecido en Jerusalén, Esdras asumió el ministerio y se convirtió en un reformador espiritual por aproximadamente un año. Después de esto, tal vez se convirtió en un ciudadano influyente bajo el reinado de Nehemías. En Israel, Estras halló que los hebreos habían adoptado muchas de las costumbres paganas de los pueblos vecinos, por lo tanto exhortó al pueblo a que se arrepienta y se someta a la ley, al punto incluso de divorciarse de las mujeres paganas que los judíos habían tomado por esposas. Cuando Estras se dio cuenta de que los israelitas habían practicado el pecado de la idolatría, él oró por ellos, ya que esta situación lo había conmovido mucho. La carga de Estras sintió por ellos finalmente, sirvió para guiarlos, una vez más a Dios hay dos mensajes importantes en el libro de Esdras el primer mensaje es que Dios había permitido que la cautividad en Babilonia duraría poco tiempo y por eso hizo que el rey Ciro emitiera un decreto para liberar a los hebreos y que estos regresaran a Jerusalén esto lo podemos leer en Jeremías 25.12 cuando la gente se comenzó a desanimar debido al poder de sus enemigos Dios levantó el ministerio de Ajeo y de Zacarías para alentarlos cuando el pueblo de Dios se desvió de la verdad Dios envió a un sacerdote piadoso para que hiciera que la gente se arrepintiera y que regresen a Dios. La falta de lealtad de los hombres, a pesar de que habían regresado a la tierra prometida, el pueblo de Israel se desanimó y temporalmente se negaron a sus enemigos. Perdieron la fe en las promesas de Dios Por eso mi hermano, por eso mi hermana, por eso mi amigo, mi amiga, una vez más, como siempre les invito, escudriñen la palabra de Dios, tomemos esos ejemplos ya vividos y hoy compartidos, para que seamos transformados con la Palabra de Dios, para que no cometamos esos errores que cometieron en tiempos pasados. No te desanimes, sigue adelante, no pierdas la fe en Dios recuerda que están las promesas que Él ha hecho para con su creación y tú eres parte de esa creación confía humíllate ante su divina presencia pídele, ruégale para que sea el transformando tu vida mis amados le invito a que por su cuenta busque más del Señor en este libro hay cosas maravillosas hay enseñanzas que nos ayudarán al día a día. Hay enseñanzas que nos harán salir victoriosos y te permitirán llegar a esa tierra prometida. Solo confía y sigue adelante. Que sea nuestro amado Padre y Señor Jesús Bendiciéndote grandemente en este día. Hasta la próxima.